¿Lourdes Sánchez se la creyó y el Chato Prada la mandó al frente? Ya no es bailarina. Últimamente, Lourdes Sánchez está que La mujer del Chato Prada tiene aspiraciones a crecer en el bailando, pero no pareciera ser posible, Pesa que se esfuerza por dejar atrás su imagen de bailarina. De hecho, el chato Prada la mandó al frente. Las últimas novedades eran que la revista Gente hizo la famosa tapa del bailando 2018. Y hubo algunos excluidos. Entre ellos, Lourdes Sánchez, la mujer del Chato Prada. Y su reacción fue muy dura al verse excluida de la popular publicación que todos los años pone en su portada la foto del bailando. Y pese a no tener el lugar que a ella le gustaría, Lourdes intenta cambiar su perfil. Me encanta que el bar sea tan polémico antes de arrancar el programa. De hecho, hoy tenemos una reunión con Marcelo para hablar del bar. Bueno Ed, vamos a hablar del bar y de otras cosas también, es un ítem más de la reunión, ja, ja, dijo en la Melchato Prada. Asimismo, reveló cómo se dirige a su mujer. Todo el tiempo me dice qué hacer con el bar. Yo le digo a Lourdes la periodista, porque ya no es más bailarina, sino que es periodista. Está todo el tiempo con el celular en la mano. Es peor que Andrea Taboada, agregó. Al escucharlo, de Sánchez exclamó, se cuida de mí. Obvio, me voy al balcón cuando tengo que hablar por teléfono con Fede Ope o el productor enmascarado. Menos mal que se está pasando el invierno, confesó él.